Hola ¿qué tal amigos, un saludo muy especial para todos, en este video les voy a enseñar a hacer una tarjeta de amor, con el mensaje de la canción Tutu, me parece que es una idea muy novedosa, la letra de esta canción expresa muchísimo amor, y es lindo dedicar una canción con un mensaje tan hermoso, pero es mucho mejor regalar este mensaje expresándolo en una tarjeta, ¿qué canción te gustaría que hiciera en una tarjeta? déjame el comentario, amigos hoy quiero recomendarles este hermoso video carpetas de experiencias de pop troll están hermosas a mí me encantó lo fácil que se hacen paso a paso en este canal creaciones male en este canal encontrarás variedades de videos muy originales y hechos con mucha creatividad que estoy segura que te encantarán no olvides pasar por este canal y suscribirte vamos ahora con el paso a paso vas a cortar 13 hojas en cartulinas de colores de 35 x 20 centímetros las vas a doblar en la mitad vas a juntarlas así vas a tomar una aguja con hilo y las vamos a, a pasar así, yo ya había hecho los huequitos terminamos acá de coser, vamos a cortar y vamos a hacer un nudito cortamos nos quedaría así acá pegué los corazones y escribí la primera letra de la canción ahora vamos a doblar así al contrario vamos a pegar una cartulina negra acá de esta cartulina le pegué unos cuadritos blancos y voy a pegar Imágenes animadas, pero puedes pegar fotos con tu pareja. Volvemos a abrir así y doblamos así. Lo que hice fue hacerle fondo a estas cartulinas, hice cuadritos con este marcador micro punta y corazones rojos. Y acá hice también cuadritos y corazones azules. Y voy a empezar a copiar la primera frase o la letra de la canción. puntos suspensivos ahora vamos a utilizar una cartulina roja y les dejo las medidas una amarilla y un cartón dúplex vamos a dividir en cuatro partes de 3 centímetros vamos a tomar la cartulina roja y voy a, a doblar así para buscar la mitad y voy a dibujar un corazón este corazón cuando lo terminen de dibujar lo van a repasar con marcador negro y lo van a cortar, nos quedaría así. Ahora en esta cartulina amarilla voy a escribir tutu y van a hacer lo mismo, lo van a delinear con marcador negro y lo cortan así. Y esta la vamos a hacer los quieres y pegamos. Esta vamos a hacer otros 7. Amigos, recuerden pasar por el canal de Male para que vean las carpetas de experiencias Pop Patrol. Sigamos con el paso a paso. De estos corazones corté 3 y de la palabra tutu corté 8. Ahora vamos a doblar de nuevo, acá es este fondo con corazones. Y vamos a tomar un cuadrito y lo vamos a doblar así silicona líquida y vamos a pegar así vamos a doblar para que quede bien pegado y en el corazón vamos a escribir un mensaje, todos estos mensajes son de la letra de la canción Tutu que la canta Camilo Echeverry Tutu, nadie, como y pegamos Tutu acá en el cuadrito y esta la pegamos acá vamos a pegar otro corazón acá para decorar Y de nuevo seguimos escribiendo la letra de la canción. Puntos suspensivos, y vamos a pasar a este lado que hice un fondo de triángulos. me parece que las cartulinas se ven muy bonitas con los fondos esto es opcional si lo desean hacer acá en esta parte voy a pegar dos corazones que corté en cartulina fluorescente este lo voy a pegar en esta parte ya pegué la palabra tutu y sigo copiando la letra de la canción esta palabra tutu la vamos a pintar o a llenar con marcador negro ahora pasamos a esta otra hoja, pegué el cuadrito tutu pegué dos corazones y copié este mensaje pasamos a esta otra pegué el cuadrito, tres corazones naranja, los del mí, con marcador negro yeah, y a tutu le pegué dos corazones fucsia y esto fondo los hice con rayitas y bolitas y a este le hice corazón pasamos a esta otra hoja me pueden ver hice fondo rayitas y corazones vamos a tomar un cuadrito y lo vamos a cortar en la mitad vamos a tomar un corazón lo doblamos que sería para pegarlo en esta parte y estos dos cuadritos los pegamos en ambos lados vamos a tomar una cartulina azul y vamos a cortar dos corazones y vamos a cortar una tirita en cartulina naranja los colores son opcionales recuerden vamos a escribir seguir escribiendo la letra de la canción porque yo me acurrucu la pegamos terminamos de escribir los mensajes y 20 para el lado mío terminamos mío acá en el centro, en la mitad y terminamos de escribir la letra pasamos a este lado lo que hice fue pegar corazones con marcador negro, pegué tutu nadie como puntos suspensivos, pasamos la hoja pegué corazoncitos así en forma de corazón con capturina fucsia tutu y les pegué corazoncitos igual y copié la letra de la canción acá en esta parte pegué el cuadrito tutu y vamos a pegar un corazón atrás escribimos no hay nadie como puto y pegué dos corazones, tres corazones y escribí porque no hay nadie como puntos suspensivos seguimos acá, pegué este cuadrito voy a tomar una tira en cartulina roja que mide 34 centímetros por 8 centímetros y la vamos a pegar así, vamos a hacer acá bien el quiebre y vamos a escribir en los lados nadie como y en el centro tutu acá la pinté de negro y la delineé por los lados ahora abrimos pegué el cuadrito decoré este fondo con círculos, le hice punticos y esta parte con corazones, varios corazones vamos a pegar acá un rectángulo de 6 por 11 centímetros en cartulina azul, claro que los colores son los que más te gusten, pegamos tutu y lo que hice es pegar acá una foto animada, puedes pegar una foto de tu pareja o con tu pareja y en esta parte vamos a pegar una fotico animada y corté la palabra o la frase te amo y corazoncitos, la van a pegar como deseen, acá la pegué así, te amo, vamos a devolvernos y estas hojas pueden pegar fotos, a las fotitos escribirle mensajes, yo en este caso voy a pegar las dos primeras las vamos a pegar así y estas las voy a cortar con estas hojas. En mi próximo vídeo lo haré con ellas. Ahora lo que vamos a hacer es pegar estas hojas así, o sea, queda como la pasta y voy a doblar una cartulina, voy a cortar, que sería para pegar acá, para, pe para tapar estos hilos con como un librito, pegamos la palabra tutu y decoramos con corazoncitos ya o sea, después de haberlos pegado vamos a delinear los corazones y voy a delinear igual esta palabra tutu para decorar, esto es opcional pero me parece que se ve muy bien y acá vamos a hacer unas rayitas o punticos como quieran, recuerden con estas hojitas voy a hacer mi próximo video Amigos recuerden pasar por el canal de creaciones males que hace unos videos dignos, a mí me encantan. Bueno amigos hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado el tutorial, si es así manito arriba y compártelo con tus amigos. Un abrazo para todos.